Esta semana en Capital de los Simios A punto de perder a su miembro tras chocar mientras le practicaban sexo oral Ajá, y del sueño del pibe a la pesadilla Esa <ríe> es Gordito Linto, el delincuente que se disfrazó de mujer para intentar fugarse de la cárcel Conozco algunos que se disfrazan también, ¿eh? Sí Mujer fue acusada de matar a su esposo cuatro días después de casarse con él. A miércoles la viuda negra. <risa> en pero como tan weón. Joven admite que destruyó obras avaluadas en 5.1 millones de dólares porque se enfadó con la novia. Le salió caro el celo. Sí. Niñera que lanzó a un bebé por la ventana dijo que lo hizo porque estaba en una realidad paralela. Están viendo loca? mucho Netflix, si ¿eh? Sí, yo creo. <ríe> <risa> Muchos Stranger Things. Claro. <risa> Tenemos la red de Chile al día. Todo esto y mucho más en dónde? En la capital de los simios. Uh, uh, uh, uh, ah, ah, ah, ah, oh, oh yeah, oh yeah, oh uh, yeah. Don Profe, cómo está? Yo muy bien, muy bien. Ya completamente recuperado de mi voz. Así que si escucho una voz de mierda, esta es mi voz normal. Da, da gusto escuchar que en este país alguien está bien po. <risa> Todavía, aún Aún, pues, profe Bueno, después de 4 de septiembre Ojalá que alcance para todos la mierda <risa> Claro Hay es que ser optimista Como ¿Eh? decía el Coco güey. <risa> sí, pues, profe Oiga, una semanita más Una semanita aquí junto a la capital de los simios ¿Capítulo 10 ya? Capítulo 10, pues De este año Exactamente Año difícil Año, año complicado. Bueno, se han venido varios años complicados. ¿eh? Sí, bastante complejo. Sí, y vamos a la misma. No, no creo, no sé. Ahí vamos. Espero Oiga, que no. Eh, pero como siempre, tenemos la vuelta al mundo en este primer bloque, pues, profe. Oh, sí, sí. Mira, yo creo que este debe ser el sueño del pibe. Pero que de verdad termina mal. Termina muy mal. Oiga, sí, porque un sujeto estuvo a punto de perder su miembro tras chocar mientras le practicaban sexo oral ay ay ay, tiene que haber sido muy bueno eso o el web no sabía manejar o... no sé <risa> <risa> pero... quedó el qué, qué, qué, auto hecho mierda, acá por lo menos estamos viendo la foto en el portal donde está la noticia quedó qué, hecho mierda ¿qué importa el auto, eh? <risa> ah <risa> Lo que importa el guañaño, güey. En todo caso, el auto lo voy a pasar por el seguro, pérdida total, le devuelven otro. Claro, pero y el guañaño? No, po, el guañaño no. Po. Oiga, se acuerda de ese caso de una mina que le cortó el guañaño a un loco? Pero oh, sé, eso fue hace años, sí. fue como bien famoso. Creo que fue antes de que hubieran redes sociales. Sí no me parece. Si que se que se sí. Acuerda. sí, pero que yo vi varios. Había uno que una mina que le había cortado con un cuchillo. Sí. Que era porque el loco llegó borracho y parece que se había metido con otra. Entonces la men dijo, ya, ¿qué tal esta cuestión, ¡pah! Y le cortó la cuestión. La Oy, Y se lo dio al perro. Claro. El si gato no es, andaba hueyando con la cabeza. Y... Si no es mío, no es de nadie. Claro. <ríe> y había otra que sí se lo cortó de un mordisco. Ah, esa era colosa, sí, po. Esa era golosa, sí. Ay, ay, ay. Po. Sí, po. Uy, me... de solo pensando Oiga, me llega a dar miedo. Vamos a ver si esta tenía placa de oro, parece, porque. Para cortarla, un hombre está a punto de perder su miembro luego de sufrir un accidente de tránsito Momentos en que su pareja le practicaba sexo oral Guajo, mira, yo creo que a la flaca por el momento le vamos a llamar Cindy <risa> Oye, está bueno el corega. El hecho ocurrió esta semana en Tamaulipas, México cuando la camioneta en la que se transportaba la pareja se estrelló contra un poste del tendido eléctrico <risa> Tiene que haber sido justo al final <risa> Claro Al momento del impacto, la mujer hirió accidentalmente a su pareja en su miembro con sus dientes Mientras que ella perdió varios de ellos <risa> <risa> Ahí está por Cindy, <risa> sin dientes <risa> oh, Me acordé el chiste de Michael Jackson oh, Uy, si ves, está terrible Funaki <risa> Muy funaki ese chiste. ¿Ah? Muy funaki. ¿No se acuerda de ese chiste? <risa> sí, No, <risa> no sé ¿Eh? si lo podremos contar aquí en este programa. <risa> no, no lo contemos. Mejor que no. La, la policía y servicios médicos llegaron al lugar de los hechos, encontrando al caballero con los pantalones y la ropa interior bajada, así como con heridas de gravedad en el pene. Oh, ay, ay. ¡Ay! señor! Pero sí, sabe No crece de nuevo, ¿no? Es como los dientes que crece dos veces, po. <risa> Hay que tener cuidado po. Ambos fueron trasladados a un hospital En donde los médicos que los atendieron Aseguraron que por esta ocurrencia El hombre estuvo a punto de perder el pene Ah miércoles. Las autoridades informaron que al parecer Todo indica que al momento del accidente La pareja se encontraba en estado de ebriedad Ah más encima po. Ahí está Esto explica muchas cosas los sí, Así como Oye ¿Y por qué no me...? ¿Por qué no vas a ir a cambio mientras manejo? <risa> te pago 100, 200 lo que quieras <risa> Claro Mira, acércate a ver la palanca de cambio Tiene 5 velocidades <risa> <risa> Si queréis le dais un bueno besito, no sé po. Claro, chicos, a tener mucho cuidado con esto Porque para qué estamos con cuestión El sueño el pío, ¿no? Sí, pues esto... Oiga, pero por último ya pero si, si vais a hacerla, párate en un sitio de liazo, no sé po. Es que ahí te pueden hacer portonazo. Eh, sí, pero es, que es, es como ir, es como ir eh, escribiendo Whatsapp, oh, profe <risa> claro. ¿Te imaginas hacer un portonazo mientras estás ahí dándole? Eh, creo que ha pasado ¿eh? <risa> Yo creo que ha pasado A más de algunos le han quitado mientras el auto Mientras le, esté poni le está poniendo el sitio de riesgo Yo me acuerdo que la gente tenía como dos lugares Por lo menos acá en Santiago, ideales para ir a hacer eh, Cache en el auto mm. Uno era el aeropuerto Por el camino Lobosa mm. Y el otro era el sector de la pirámide Ahí en Américo Esposo, arriba y en las dos partes, los locos llegaban a, a asaltar a la gente que estaba ahí. Sí, En la pirámide ahora no hay mirador. No, por lo mismo. Claro. <risa> ahora, los más valientes se iban al cerro Renca, pero ahí ya tenéis que ser valiente para subir para allá. No, ahí ya. No sé si valiente o, buen, o caliente. ¿A, a, ¿A dónde está el eh, cartel de Renca de allí, o no? Un poquito más arriba. <risa> ah, ya. No, pues. Oiga, yo voy a dar un dato. Yo de repente salgo a, a pasear al perro. Ya. ¿no? y por acá en la casa se puso un polideportivo eh, grande la verdad, y al frente hicieron un estacionamiento, pero no el estacionamiento no le pusieron luz como tal Ajá. solamente se ilumina con la luz del poste de la calle entonces queda muy eh, oscuro y yo he pasado por ahí y hay varios autos ahí que están haciendo cagar la homocinética <risa> <y> <risa> <yo> <risa> Puta que le salió bonito <risa> claro <risa> <risa> Haciendo pruebas de Sí, por supuesto. <risa> no, y he visto también manos tipo Titanic ahí también en el auto. <risa> <risa> oh, lo vi, pañal, los bueno. Así que ahí también tengan cuidado, cabros, porque para ese lado no es muy bueno. Otro lado donde yo he visto que también pasa lo mismo, es en Neptuno llegando a Pajarito. Hay una, hay un parque ahí. Neptuno tiene cuatro pistas y no anda nadie a esa hora, en la noche por ahí, no anda nadie Entonces los autos se estacionan ahí, hay unos sauces que convenientemente eh, baja mucho el follaje ¿Eso es donde están las, eh, los talleres del metro? Sí, al frente de los talleres del metro, al frente Mundo Mágico Ah ya yeah. Pero me parece que ahí es un lugar de travesaño Mira el Mundo Mágico, de eh, creo que está abandonado, ¿no? Ahí... Bueno, si no quieren hacerlo en el auto, ¿se pueden meter al mundo mágico? No, no, ahí está la, ahí está ¿No? la corporación de, de educación y de deporte, ah, salud me parece de lo bravo Y yo igual iba a dar una advertencia para ahí, para que tengan cuidado con las torres de Estado y del Nacional No se les vayan a meter en el foto Es <risa> verdad que todavía está el Chile en miniatura Sí. Bacán <risa> esa cuestión cuando uno era chico Yo me acuerdo que era bueno. pasaba por ahí en, como en un trencito y claro, mm. estaba, estaba las cordilleras, estaba, bueno, Chile en miniatura po, Y la parte del estadio nacional era como la más luciente, así como oh, el Y se veía, bueno, estaba a escala, muy bien hecho ese estadio nacional Pero yo era pobre, en ese entonces, pues, profe, no podía ir pues. uh. Yo lo veía desde afuera o por la tele nomás pues. ya. <risa> Y en ese tiempo compraba el aceite por manchas, pues, el té por <risa> <risa> Plastificar la bolsa de té <risa> <risa> <risa> el Las marraquetas por mascada El papel higiénico pues, lo dais vuelta ¿verdad? Sí Y lo no cae en el techo ¿verdad? Una weá, sí Oye, yo me acuerdo Que en ese tiempo Estaba la famosa rendidora ¿Ah? Y que los hueones Sin asco En el comercial de Té Supremo Decían La rendidora Y los buenos, y Le colocaban a una taza Después sacaban la bolsa La ponían en otra taza Le echaban agua Y después la sacaban a otra Y a una tercera taza pues, Oiga, bueno. pero si era rendidora Esa weá, Sí, pero, pero te mierda Te quedaba sin sabor Si era puro colorante Esa cuestión <risa> eh, bueno, no creo que sea peor que el que hay ahora En todo caso ¿El que hay ahora? Eh, pero es que el el té que hay ahora. que Los té ¿Mm? que hay ahora te alcanzan por una taza nomás ah, Bueno, que ahora tomamos en tazón Antes existía la taza chica Yo me acuerdo de las casas Ahora todas las casas tienen el tazón de, de 3.50 Claro, ahí con su medio pan de margarina Uh, pan con margarina, verdad sí, Y cuando güey? había plata La mantequilla la mantequilla era para los cuícos. Sí, bueno, la mantequilla era para los cuícos. No, cuando ah. había plata le echaba su laminita de mortadela Lisa. No, Turín, nomás, ¿Turín profe, no más. Turín, no. Yo no. <risa> <risa> sí, pues, profe, no, no, yo no alcancé a. Um, a degustar esas delicatezas. <ríe> bueno, me acuerdo que cuando era chico, la muerte de la lisa costaba como 3.50 el cuarto y ¿Eh? el turín y la copa como gamba 70. ¿sí? <ríe> Lo más cómico es que, claro, te comías una, una lámina de muerte de la lisa y después te tiráis unos chanchos, pero eran más hediondos que la cresta, weón. Bueno, Dejáis todo pasado en cecina. Pero a esa weá sí. era pura grasa, pues, profe, Que ha traído un pedacito de cecina? Estaba la muerte de la lisa y la muerte de la alemana. Claro. la alemana sí que venía con restos de, de, de... parecía que eso acá es esa cuestión. Sí, pues. Oiga, profe, no, estamos viviendo el tema. Eh, ya estamos en la Vuelta al <risa> Mundo, podríamos hablar de esto todo el programa, uh, ¿eh? pero... ¿Romantizando la pobreza? En mundo? Exactamente, <risa> Es que se nos viene, sí. vos, profe, si ya hay almacenes ya que están vendiendo el, el aceite suelto. Sí, el azúcar por cucharadita. ¿Eh? Exactamente, <risa> y como la prensa también lo está romantizando, por eso... Estamos hablando claro. de eso. Pero estamos en la vuelta al mundo, vos, profe. Tenemos la segunda noticia de la vuelta oh, al mundo. Oh, sí. Esta noticia viene desde Paraguay, Paraguay. Oiga, eh, ¿sabe que los niños o los jóvenes, no sé, eh, hacen memes con Paraguay? Sí, que Paraguay sí, no existe. dice, exactamente. Es que es como Rancagua? <risa> como Nancaba. Nancaba, Nancaba. <risa> <risa> y también con Con Barbalá. ¿Ah, sí? Con barbalá esa cuestión lo inició el programa Plaza Italia, el de Comparini. ¿Ya? Los locos decían que con barbalá no existe. Y había gente que le escribía de con barbalá y los locos, oye, no seas mentiroso. ¿Cómo escribir de con barbalá si con barbalá no existe? <risa> Era <el> traíle pesado. <risa> Pero sí, dicen muchos que Paraguay no existe. Pero bueno, porque, de ahí viene esa noticia. porque un país chico, no sí. Por eso. Dice, gordito lindo, el delincuente que se disfrazó de mujer para intentar fugarse de la cárcel. Pelucas, uñas postizas, falsa. ...perdón, falda y prótesis... ...le bastaron para salir por la puerta principal de la prisión... ...pero lo atraparon a tres cuadras de ahí... ...ahí se alcanzó ahí ...se alcanzó a escapar, sí, bo. ...tendría que caer apretado nomás, bo. César Ortiz, conocido como el... ...con el alias de Gordito Lindo... ...se disfrazó de mujer para intentar fugarse de la cárcel de... ...Tacumbú... ...en las afueras de Asunción en Paraguay... ...está preso hace más de tres años por robo agravado... <risa> ...tras su recaptura se produjo un motín en el centro penitenciario de Reos... ...que hace parte del clan Rotela que exigían que el ex prófugo no fuera trasladado a otra prisión. Su esposa también dijo a los medios de ese país que corre peligro de muerte. No obstante, las autoridades decidieron enviarlo a otro reclusorio. ¿Cómo se disfrazó de mujer dentro de la cárcel? Gordito Lindo aprovechó el día de visita el pasado domingo 29 de mayo, entró a una habitación privada con una mujer, y allí se puso peluca, uñas postizas, un brasier, falda, joyas, e incluso se maquilló, ¿qué tal? <risa> Toma. ¿Me lo imagino así con la media barba, lo bueno? Claro. Todo maquillado. Y diciendo a la luna, bueno. eh, permiso mi jandar. Claro. <risa> Poco después salió por la puerta principal de la prisión con un tapaboca, tal como lo muestran videos que circulan en redes sociales. <risa> Oiga, pero para haber llegado a la calle Claro, no había avanzado más de tres cuadras cuando la policía lo recapturó Por la fuga de Gordito Lindo fueron arrestadas otras cuatro personas <ríe> ¿Y por qué no fueron más vivos en ese sentido los que fueron a buscarlo? Porque tendrían que él haberle tenido un, un auto a la puerta, no sé, pues. Po. Porque supongo que si lo atraparon tres cuadras más adelante era porque se fue caminando En todo caso, bien hueones, eh Sí, pues, sí. hartos hueones, pues. Sí. Porque pescáis un auto sin patente, apretáis pueda y chao, fuiste bueno No sé por qué se me imagina que lo, los gendarmes paraguayos vieron al loco saliendo de vestido mujer Y a alguno le gustó, dijo, ¿sabes qué? La voy a invitar a salir, weón <risa> Y la fue a buscar, <risa> y ahí se dio cuenta que era el weón <risa> Claro <risa> El loco le dijo: ¿Qué te pasa con Chutú? <risa> el gordito lindo. <risa> claro, el gordito lindo. Oiga, pero pasaba, piola sí, oye, no te pueden. En todo caso, no podéis tener un apodo como gordito lindo en la cárcel, po, po. Eh, para mí que se, se le cayó el jabón varias sí, veces. Sí, pues no sé, pues tenés que llamarte el pato escopeta, el carenata, no sé, po. Claro, <risa> el chico el cazuela. El chico angustia. El chico angustia, claro. <risa> pero no el gordito lindo, po. Es como para que te roleen es adentro. No sé, pues a lo mejor lo tenían de señora, lo disfrazaban <risa> claro. a otro. Dijo, ay, te están acostumbrada. <risa> Dijo, no, por el mes del orgullo gay, eh, voy a hacer esto. <risa> claro. Pero tres cuadras 7 sí, tenía razón, tendrían que haberlo esperado con un auto Para que hubiera, por lo menos, no sé, a ver, sentido ese aire fresco que le podía dar la libertad Es que ahí estamos, profe, en Paraguay, como no existe Paraguay, los autos tampoco existen Ahí <risa> <Ay, tapo. risa> estaba esperando el coleto, la micro <risa> Claro Pucho. A lo mejor no tenía plata para la river, <risa> <Sí. joven. risa> Oye, a mí me parece que en Chile también hubo un par que se escapó en Valparaíso, así ¿Con la misma técnica? Sí, escapados, que se escaparon vestidos de mujer pero eso sí lograron escaparse, bueno, fueron recapturados como dos semanas después, pero lograron salir Yo conozco otra noticia, de, es de otro país, ¿Sí? pero era de un eh, tipo también que era un poco más conocido y era como peligroso el bueno, También en una visita le entregaron una máscara de látex ya Y el weón bueno, se disfrazó y se puso teta, se puso una máscara de mina y el weón bueno, pasaba viola piola ¿Ya? Pero... Eh, mmm, lo que, lo que lo que notaron eh, los gendarmes o los guardias que eran de la, de la prisión es que la máscara no tenía cejas. Po. El hueón se le olvidó, olvidó dibujar las cejas. Pequeño, gran detalle. <risa> claro, entonces lo cacharon al tiro. Chubo, chubo. ¿Y qué pasa si uno sale con una máscara anónima, hueón? Eh, no, te dejan pasar consola. Yo creo que sí, que pasa el piola igual sí. el piel. Chuta, así con el gordito lindo en Ecuador O sea, en Ecuador, en, aquel, pues, en Paraguay, ¿viste que no existe Paraguay? No, pues, oiga Pero también tenemos la última noticia de esta vuelta al mundo ¿por favor? Ah, sí Porque tenemos una mujer que fue acusada de matar a su esposo Cuatro días después de casarse con él ¿Para qué te vaya a casar si lo vaya a matar? Por la plata, por la plata Sí. Sí. Dijo que fue un hombre Dijo que fue un hombre Quien disparó contra su marido Pero las autoridades no le creyeron oh, Puta, Ya estoy sospechando aquí en Estados sí. Unidos Oye, hay una foto Y la loca tiene una cara mala No, sí, era porque a lo mejor salió mal no más. Ah, Te faltaron los puede locos. ser Dice Amber Rosales, de 30 años Fue acusada de disparar y matar A su esposo dentro de una camioneta Apenas cuatro días después de casarse con él En Denton, Estados Unidos Ahí, Ahí está, profe. Oye, pero se llama Amber eso lo explica todo <risa> Eso explica muchas cosas profe. Todas las Ampers son iguales Locas sí. <risa> Ahí está Pero mira, es Rosales la... Lo más probable mm. es que sea latina Así es que yo creo que se casó con el loco Para obtener la nacionalidad y después se lo A lo mejor era la, era la nana en la otra Claro, mira, no sé por qué se imagina que puede ser algo parecido a la ucraniana La ucraniana se va a casar con el loco y ¡ups! se va a morir Pero la ucraniana se fue con el loco po. Sí, porque todavía no se casan no le pegó, Pero no le pegó un balazo po. Ah, pero ¿y si se casan? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Y esta cómo se va a casar si ya le pegó el balazo? Ah, no, porque esta, esta se, ya se había casado Ah, ya se sí, había casado, iba. de vera no le sirvió de nada en todo caso pues, La mujer dice afirmó que un hombre se acercó al vehículo Disparó contra su marido Jeffrey McBride de 31 años Y luego arrojó el arma dentro de una camioneta los oficiales localizaron la camioneta accidentada que estaba ocupada por un hombre inconsciente en el asiento del conductor y una mujer en el asiento del pasajero, indicó la policía de Benton en un comunicado. El esposo fue trasladado de urgencia a un hospital donde falleció producto de la herida de bala en el abdomen. Rosales dijo que un hombre le disparó a la víctima desde la puerta del lado del pasajero y arrojó el arma al camión antes de huir. Después de recibir el disparo, los, eh, el conductor estrelló el camión en un patio cercano, agregó la policía en el comunicado. Ya, juráis, pues, o sea, justo va a llegar un loco, por el, justo por el lado donde está ella, y no le va a disparar a ella, le va a disparar a él. Claro. Eh, sí, es como bien poco creíble. que estos locos gringos son de gatillo. Fácil. Pero sé si es que esta loca la cagó, porque no leyó el libro de cómo matar a tu esposo. Claro, tendría que haber seguido el pie a la letra Claro, ahí. pero Laura la hora también cayó presa, así que chucha, no nos no, no, no resultó mucho. <risa> No, no, Rosales dijo que un hombre le disparó a la víctima bueno, esa parte ya la vi, no obstante las autoridades abrieron una investigación y ejecutaron órdenes de registro hablaron con testigos y familiares y revisaron los videos de las cámaras de vigilancia del sector donde ocurrió el hecho de acuerdo a los investigadores la declaración de Rosales fue inconsistente y sugirieron que ella fue la única persona presente, por lo que la creen responsable de matar a su esposo Jeffrey McBride, la sospechosa fue arrestada y acusada de asesinato se encuentra recluida en un centro carcelario y se le fijó una fianza de 500 mil dólares o sea que con medio millón de dólares sale sale libre ¿Sí? pero si mató al marido eh, posiblemente por la plata no va a querer gastarse esa plata en fianza porque esa plata no la recupera pero es que allá los crímenes de... O sea, los crímenes como tal Se condenan con bastantes años ¿no? Sí, es que no sé qué habrá estado pensando en, A lo mejor pensaba que estaba en una dimensión paralela Como en la noticia que vamos a leer en el próximo bloque Pero habrá sido ella, ¿no? Es que, bueno, si no había nadie más según las cámaras Era un fantasma El que disparó y dejó la pistola ahí Pero... De repente podemos tener eh, hechos paranormales Sí, pero es muy raro o A lo mejor fue ella misma que eh, le cambió la personalidad Está con complejo personalidad múltiple ¿Onda Irene, Irene y yo y mi otro yo? Eh, claro, onda fragmentado Eso puede o ¿no? Para justificar No, el fenómeno de disociación de la identidad que se denomina sí existe ¿Sí? Es real, es real Pero obviamente tiene que ser clínicamente comprobado No es fácil eh, pasar la mula Claro de hecho nadie pasa la mula con bueno, eso Bueno, si estuviera Boric allá <risa> Nadie podría tener armas Así que estas cosas no pasarían Claro, estas cosas pasan porque mm. te dejan tener armas Libremente Exactamente Oiga, vamos a una pausita y volvemos con el segundo bloque De la capital del los...